Para continuar, eh, voy a presentar a Fernando Archubi. Él es biólogo especializado en paleontología, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y docente universitario. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, y es miembro fundador del grupo de wikimedistas del Museo de La Plata. Hoy nos trae una ponencia sobre ciencia abierta, universidad y wiki. Fernando, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a Anabela por la presentación y gracias a los asistentes por estar interesados en estas charlas. Eh, yo soy Fernando Archubi, como dijo Anabela, soy biólogo, soy científico, investigador del CONICET de Argentina, docente universitario de grado y de posgrado, y soy Wikimedista desde 2015. Estoy muy contento de poder compartir con esta audiencia los desarrollos que hemos hecho en materia de conocimiento libre y ciencia abierta. Es mi idea eh, desarrollar algunas ideas eh, en, en, de, de la vinculación que tiene el, los proyectos Wikimedia con el conocimiento abierto, con la ciencia abierta, desde las universidades. Eh, es importante mencionar que toda esta actividad, la que, la que hacemos desde el equipo de Wikimedistas del Museo de la Plata, además de ser voluntaria, es profundamente colaborativa y multidisciplinar. Eh, y antes de pasar a mi, a mi exposición, eh, no quiero dejar de agradecer a Anabela Plos y a otros organizadores de la Cumbre de la Ciencia de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, número 77, por dar lugar a este espacio, y especialmente por organizarlo y tener la paciencia de, de, de, de aguantarnos. Bien. Eh, siguiente, por favor. En el centro de, de, de, de mi exposición, eh, esta presentación, está el conocimiento humano, entendido como una construcción cultural, progresiva, siempre creciente, que se acumula desde que existe la humanidad en el sentido amplio de la humanidad. Siguiente. Cuando digo en sentido amplio es que excede otra especie, Homo sapiens, eh, ya desde, desde hace dos millones de años, y posiblemente más, existían humanos, Desarrollado en la cultura. Siguiente. En esta figura eh, eh, se ve al gigante ciego Orión llevando a sus sirvientes Edalion sobre sus hombros con el fin de ser sus ojos. Esta imagen o este concepto se utiliza eh, como una metáfora de cómo los nuevos conocimientos hacen base sobre los anteriores, de manera que solo una pequeña fracción es la añadida a lo que ya se sabía. La mercantilización del conocimiento no reconoce apropiadamente la enorme proporción que representa el conocimiento anterior. Y quizás eh, los conflictos eh, que existen al respecto de eso, eh, están basados en, es, en esta idea ¿no? de la apropiación eh, de todo el conocimiento de la humanidad este, por eh, editoriales y empresas este, privadas. Siguiente, por favor. Bien. El conocimiento científico es actualmente el que goza de más respeto por parte de la sociedad, ¿eh? en tanto que es comprobable y reproducible y está documentado. Los saberes tradicionales constituyen una fuente de conocimientos transmitidos por la cultura, que son mayormente desatendidos. Siguiente. De, aunque de modos diferentes, la legitimidad de estos dos tipos de conocimientos es afectada por prejuicios de diversa índole. Como consecuencia, el conocimiento se lo encuentra sesgado por la cosmovisión hegemónica del norte global, apropiado por editoriales que lo liberan a costos inaccesibles. Y finalmente, aprovechando de modo, aprove es aprovechado de modo diferencial en beneficios, más que nada, de algunas naciones. Eh, solo para hacer un, una, una pequeña este, nota, eh, publicar un artículo científico en una revista... Eh, de, de, digamos, de las revistas más importantes, y pagar el costo del, del acceso abierto, eh, es eh, entre dos y cuatro salarios eh, de un investigador de Argentina en la actualidad. Siguiente. Eh, en vinculación con lo anterior, existe el movimiento de la, de, de la ciencia abierta, que trata de un movimiento que tiene por objetivo abrir el conocimiento científico y todo el proceso de su producción, para su aprovechamiento por parte de toda la comunidad. Siguiente. Siguiente. Bueno, la anterior. Esa, porque tiene animación. Eh, la UNESCO eh, hace muchos años que está trabajando en el tema, pero recientemente emitió un conjunto de recomendaciones para promover la ciencia abierta. Y sobre esas recomendaciones, esa síntesis de conceptos, eh, voy a, a, a desarrollar este, el modo en que los proyectos Wikimedia interactúan. Siguiente, por favor. Eh, las recomendaciones de UNESCO se organizan en cuatro pilares clave, en, en este esquema que están viendo, cada uno con un color diferente. ¿Mm? Eh, el pilar conocimiento científico abierto, que está en color verde, eh, comprende al acceso abierto a la información científica, a las publicaciones, ya sean artículos científicos o libros, a los datos abiertos, acceso a los datos, que, es, que, es, que son el, el sustento de las publicaciones científicas. Al uso de códigos abiertos, soft, software libre y hardware abierto. Y a los recursos educativos abiertos. Siguiente. Un, uno más, coti No, anterior. Esa. Eh, eh, la siguiente, que aparezca la, el recuadro. ahí eh, Voy a hacer una pequeña, un pequeño comentario al, al respecto de los recursos educativos abiertos, desde hace unos años. Wikimedia Argentina cuenta con un repositorio de recursos abiertos para la educación. Este es un tema, el tema de la educación y mi colación con los proyectos de Wikimedia es un tema muy amplio que apenas voy a tocar al final de esta, de esta charla, pero que merece una, un encuentro solamente para esto. Siguiente, por favor. Eh, con respecto al pilar de infraestructura abierta, esto comprende tanto las infraestructuras virtuales como las físicas, si vamos a ver de qué modo eh, se, se desarrolla el siguiente. Con respecto a la, al pilar participación abierta, eh, comprende la financiación colectiva, la producción colectiva, el voluntariado científico, y finalmente, la ciencia ciudadana y participativa. Con respecto a ciencia ciudadana y participativa, en la siguiente exposición, Malena Lorente nos va a contar algunas experiencias. El siguiente. Eh, finalmente, el último pilar es el diálogo abierto con otros saberes, que incluye a saberes asociados a pueblos indígenas, o originarios, como les solemos llamar acá, eh, a los investigaciones margin marginados y a las comunidades locales. Siguiente. Bien, los proyectos Wikimedia participan en un diálogo estrecho con la ciencia abierta, y todo lo que comprende y, y está amparado por la, la, el concepto de la ciencia abierta. Siguiente. Con respecto a, a la infraestructura, ¿sí? eh, a esta, esta dimensión eh, de, de, que, que describe la UNESCO, eh, siguiente. Eh, por ejemplo, eh, se utiliza Wikimedia Commons, el repositorio multimedia de los proyectos de Wikimedia o Wikidata, una gran base de datos eh, con toda la información de los proyectos de Wikimedia. Este, y bastante más, eh, para albergar información de colecciones de museos eh, de ciencias naturales, eh, archivos históricos o, o, o, de, o museos de arte, como, como los ejemplos que están acá. Y hay muchos más ejemplos en los cuales eh, estas instituciones eh, depositan en, en, en los servidores de Wikimedia su información, que, que termina constituyendo eh, una infraestructura para la ciencia abierta. Siguiente. Eh, por otro lado, los proyectos Wikimedia, eh, en particular Wikipedia, plantea una interacción con la comunidad, y abordando otros de los aspectos que, que hemos mencionado anteriormente. ¿De qué manera? Los lectores y lectoras eh, demuestran interés en ciertos temas, ¿no? al, al, al, al hacer búsquedas en Google, al encontrar materiales en Wikipedia, y explorarlos, y transcurrir por sus, por sus artículos. A su vez, editores y editoras anónimos, eh, es decir, todos los que hacemos a la Wikipedia eh, creen artículos sobre temas de su interés. Eh, una persona en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, de habla hispana, podría ser otro, de, otra, de otra lengua, eh, considera que es necesario que haya información de un tema, realiza una pequeña investigación, o gran investigación, y lo vuelca en algún artículo. Eh, normalmente me refiero a editores no especializados en esos temas. Y esas demandas, ya sea de los lectores o de los editores, solo el inicio de trabajo de Wikimedistas especializados en algún tipo de conocimiento, como es el trabajo de los Wikimedistas del Museo de la Plata. Siguiente. Eh, desde mayo de 2020 eh, funciona el equipo de Wikimedistas del Museo de la Plata. Eh, trabajamos para volcar conocimiento especializado de las ciencias naturales, antropológicas y afines en los proyectos Wikimedia. Lo hacemos conscientes de que el conocimiento se encuentra sesgado por prejuicios de diversas índole que mencionamos anteriormente, que generan sesgos en, lo, en los proyectos que reflejan aquellos de la sociedad. Es decir, encontramos en los proyectos de Wikimedia eh, sesgos eh, por mayor influencia de algunos, de algunos este, eh, países o, o regiones del mundo, este, y trabajamos para, para compensarlo. Lo hacemos como parte del Museo de la Plata y con la participación muy activa eh, de Wikimedia Argentina. Ahora sí, siguiente. Eh, hemos impulsado iniciativas de visibilización del trabajo de las mujeres en Museo de la Plata, cu cuya importancia está subrepresentada, tanto dentro como fuera de Wikipedia, eh, y, lo y lo hacemos promoviendo la documentación y creación de biografías como la que ven en esta, en esta diapositiva. Eh, las biografías de mujeres, en Wikipedia, son objetadas con mucho mayor frecuencia que las de hombres, ocasionando un, una, un sesgo de género en enciclopedia que intentamos este, desde nuestro lugar, revertir. Siguiente. En el plano de la biodiversidad impulsamos, por ejemplo, actividades sobre moluscos, vaquitas o mariquitas, que son eh, los insectos coleópteros de la familia Coccinelli, de muy, muy diversos en los ecosistemas terrestres, y vectores biológicos, otro abordaje de la biodiversidad, detrás del objetivo de mejorar la representación de la biodiversidad de América del Sur en Wikipedia. Eh, y nos encontramos con sesgos geográficos tales como una mayor representación de especies del norte global, o sesgos en las descripciones de las especies, como por ejemplo, que algunas son mencionadas como especies invasoras, cuando son invasoras en algunos lugares, pero son nativos en otros, porque las especies, en este, nuestro planeta, ninguna proviene del espacio exterior. Eh, bien, siguiente, por favor. En estos días, en este mismo momento, estamos desarrollando una actividad sobre buenezas que son un conjunto de malezas comestibles y o benéficas. El concepto fue introducido por un ecólogo argentino, de apellido Rapoport, eh, y, nada, y, y, tiende, y la, la actividad tiende a, a, a resaltarlas porque son, están en nuestros, en nuestros entornos eh, y, y las eliminamos eh, por, por molestias cuando son en realidad fuentes de, de alimentación. Eh, además de la subrepresentación de la información de las especies sudamericanas, de buenasas en este caso, cobra importancia también la jerarquización de los saberes autóctonos, de los saberes este, indígenas sobre la utilización de estas plantas. Siguiente. En nuestra actividad de antropología. Nos encontramos eh, también con, con, con un campo muy interesante para volcar conocimiento especializado, pero al mismo tiempo, eh, eh, algunos editores de origen español objetaron la creación de artículos sobre revistas científicas argentinas. La revista Argentina de Antropología Biológica y la revista de Antropología Atecna, eh, sufrieron el cuestionamiento con pedidos de borrado. Cuando se trata de revistas científicas, eh, eh, basadas en trabajo académico, este, con muchas décadas de, de trayectoria. Y bueno, eso originó una serie de intercambios con los boquimedistas eh, españoles, eh, y mejoras de los artículos que finalizaron con que los artículos persistieron, eh, y, y lo que ocurrió fue una, una, una victoria épica, que hemos dado en llamar la Batalla de Atecna. Que sin embargo, más allá de, de que fue una situación de conflicto, eh, fue en beneficio tanto de los wikimedistas españoles, que finalmente eh, eh, aceptaron la, la presencia de estos artículos, y por supuesto nuestra, que mejoramos el modo en que los presentábamos, para que no fueran cuestionados. Eh, antes de pasar a la siguiente, que ya no es más sobre el, el trabajo del equipo de Wikimedistas, eh, quería hacer un comentario, es que el trabajo del equipo de Wikimedistas desde el 25 de mayo de 2020 hasta hace un mes, eh, es decir, los artículos en Wikipedia que fueron creados o mejorados, recibieron más de 123 millones de visitas. Eh, que es un aliciente eh, para, para, para, para considerar que nuestro trabajo voluntario es eh, relevante. Siguiente. Bueno, eh, en esto voy a dejar una puerta abierta, porque no hay tiempo de desarrollarlo, pero es eh, la utilización de los proyectos Wikimedia como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Es una dimensión nueva. Eh, que permite un montón de ventajas, eh, y consiste básicamente en, que, en poner a nuestros estudiantes a editar un eh, Permite la adquisición de habilidades de lectura y escritura académica, eh, de alfabetización científica, y finalmente sensibilizar acerca de la importancia del conocimiento libre y la ciencia abierta, y por supuesto de, de la producción de conocimiento. Bueno, siguiente. Les agradezco su atención, eh, y quedo a, a expectante... De preguntas que puedan hacer en el chat. Ah, muchas perdón. Gracias. ¿Sí? Anabela, no sé si, si compartiste un enlace que dejamos. Sí, señor. Sobre Bien. el grupo de Wikimedistas del Museo de la Plata, lo pueden encontrar en el chat. Bueno, en ese enlace pueden encontrar información del equipo eh, y, final, y, sobre el final, datos de contacto con redes sociales si nos quieren seguir. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a vos, Fernando.